Desde el año 2014 es que he tenido el honor y la responsabilidad de presidir el Comité Interparlamentario entre Chile y Japón. Nos ha tocado hacer un trabajo muy importante, muy mancomunado, muy estratégico con quien es mi contraparte, con el presidente de este comité desde Japón hacia Chile, que es el diputado Ryu Shonoya. Eh, incluso uno de los principales esfuerzos que tuvimos es la celebración de los 120 años de relaciones diplomáticas entre Chile y Japón, considerando que Chile fue el primer país de Latinoamérica en eh, enviar un embajador plenipotenciario a las costas niponas. A su vez, este es un reconocimiento que yo lo recibo con mucha alegría. ...con mucho orgullo en nombre del trabajo que hacemos... ...en el Congreso Nacional en general... ...más que sea un reconocimiento que me toca recibirlo a mí... ...esto es un trabajo que hemos hecho muy profundo... ...y también viendo temas de futuro... ...no solamente conocer la historia... ...sino que también estamos preocupados... ...de trabajar en temas de futuro... ...y uno de esos es, por ejemplo... ...la mesa robótica que tenemos nosotros instalada... ...que es una unidad chepartita... ...entre el Congreso Nacional... ...la Biblioteca del Congreso... ...con la Cámara de Diputados... ...además con la Embajada de Japón en Chile... ...y con la Universidad de O'Higgins... ...por lo tanto estamos muy contentos... ...de no solamente recibir un premio, un reconocimiento que hace eh, la Cancillería japonesa. Además, eh, ayer cuando se leyó el decreto me di cuenta que es el primer eh, premio que se entrega en el año 1 de la Regua, que es eh, la nueva era que fijó el nuevo emperador que asumió el día 31 de mayo. Así que estamos muy contentos, muy orgullosos y esto sin duda va a ser un aliciente para poder seguir trabajando por los desafíos en común entre dos países que sabes veces están tan lejanos pero que compartimos muchos aspectos eh, culturales como por ejemplo la cultura sísmica.